De invierno, el frío fuego que consume mi cuerpo, el humo negro, el alquitrán, la nicotina y algo más, el margen estrecho, el corazón y mi pecho. Esa brutal impaciencia que desconozca sin miedo mis ideas Sueño tras sueño y sin pensar que ya pasó, que ya se va Pero ahí se queda para reventar mi cabeza De matar mi ansiedad No puedo dejar, no pienso dejar No puedo dejar, no pienso dejar De matar mi ansiedad No puedo dejar, no pienso dejar Siento la ansiedad recorriendo mis huesos Dejándose escapar entre mis manos y dedos Camina lenta atrás de mí mostrándome que no es el fin Y nunca descansa, no, nunca descansa